Hola amigos de la UAM, ¿cómo están? Muchas gracias a los organizadores por, por invitarme a dirigirles estas palabras. Mi nombre es Ricardo Sosa, soy egresado de diseño industrial en la unidad Azcapotzalco. Eh, yo terminé la carrera en 1995, hace 20 años ya. Eh, mi primer trabajo después de la universidad fue en el Centro Nacional de las Artes, en el Centro Multimedia. Después de ahí hicimos un proyecto muy grande para Tetra Pak la empresa Tetrapac, un museo interactivo para, para Tetrapac. Y de ahí eh, llegué a Singapur, a la Universidad Nacional de Singapur, por varias circunstancias, eh, a trabajar en un proyecto también de tecnología multimedia para el aprendizaje en las facultades de ciencias y de medicina. De ahí tramité una beca, obtuve una beca del gobierno australiano para cursar el doctorado en la Universidad de Sydney, en Australia. Estudié el doctorado del de, de 2000 al 2005 en esa universidad, y después eh, fui contratado por el Tecnológico de Monterrey en Campus Querétaro. En esa época ellos empezaban con la carrera de diseño industrial, fui líder de academia en algunos años del Tec de Monterrey, eh, estuve en el comité que creó la carrera de animación y arte digital, y el rediseño de los planes de estudio de diseño industrial, y también fui jefe de departamento en la UAM Coajimalpa. Eh, del departamento de, de diseño. De ahí fui a Singapur otra vez, se creó una universidad, crearon una universidad pública que se llama eh, Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, en colaboración con el MIT, con el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Yo había pasado un semestre como estudiante de doctorado, había pasado un semestre en el MIT, entonces... Eh, pues estuve en este proyecto por tres años en, en Singapur, echando a andar esa universidad, muy interesantes experiencias también. Y después de tres años por cuestiones de familia y cuestiones personales, decidimos eh, buscar otro lugar fuera de, de Singapur. Y así fue como llegué aquí este, este año apenas, <coughs> tengo seis meses aquí, eh, es la Universidad de Tecnología de Oakland en Nueva Zelanda, y pertenezco a un grupo que se llama CoLab, eh, tenemos una carrera que se llama Creative Technologies, Tecnologías Creativas, que bueno, es, es otra vez un poco como el ambiente en el que estaba en Sydney, en el doctorado. Un grupo muy multidisciplinar con gente de ingeniería, de negocios, de diseño, de arte, de cómputo, textiles, arquitectos. Gente de muchas disciplinas, es un grupo pequeño, pero con muchas disciplinas donde buscamos pues justamente explorar el lado creativo de la tecnología. Ese siempre ha sido mi, mi tema de investigación desde el doctorado y, y en esos 10 eh, años desde que obtuve el doctorado. Y bueno, ese soy yo en tres minutos. Y el mensaje que me gustaría compartirles, también brevemente, no quiero eh, explayarme mucho porque si empiezo a contar anécdotas eh, es difícil que paren pero el mensaje que quiero compartirles y llegué a este mensaje pensando cuando yo era estudiante de la UAM que me hubiera gustado que alguien con 20 años de experiencia me hubiera regresado a comentar a la universidad. Y bueno, esa para mí es una palabra clave la que quiero compartir con ustedes hoy. Solo una palabra muy sencilla que es iniciativa. Mi, mi sugerencia o mi mi mensaje para ustedes es que, que la tengan, que la busquen, que tengan mucha iniciativa, que la busquen y que, y que hagan muchas, muchas cosas, más allá de lo que la escuela, los profesores, la sociedad, su familia, su trabajo, el jefe, la jefa, más allá de lo que les digan qué hacer, creo que lo que este mundo necesita más y más es gente que tenga iniciativa. Y bueno, obviamente hay palabras de como emprendimiento y demás que están de moda ya por varios años. Pero bueno, emprendimiento normalmente se, la gente lo entiende más hacia el ámbito de negocios. Yo creo que yo me considero un emprendedor, ahora que lo veo, no, no es que siempre me haya identificado como un emprendedor, sino ahora que veo hacia atrás, desde muy chico he hecho cosas que nadie me dijo que tenía que hacer o que nadie me, me dio eh, como tarea a hacer. De hecho... Aquí entre nos, eh, la escuela nunca me gustó, la primaria, la secundaria, la prepa, <coughs> tenía buenas calificaciones, pero nunca me gustó ir a la escuela. Hasta que llegué a la UAM, realmente a la universidad fue que me gustó mucho eh, estar en la universidad, estuve mucho más tiempo del tiempo de clases, digamos. Y bueno, al final obtuve la medalla al mérito universitario, pero nunca fue algo que yo buscara, o sea, no lo hacían por un reconocimiento sino creo que siempre fue el aprendizaje y la curiosidad la que, la que me llevó. Y sobre todo algo muy importante, conocer a gente que también compartía esa curiosidad, esa iniciativa, y ayudarnos unos a otros. Creo que esa parte de, de colaboración y de aprender a ayudar a otros y de recibir ayuda y de dar ayuda es una parte muy importante que, otra vez, en, en temas de emprendimiento y demás, que casi no se mencionan. Se ensalza mucho al, al individuo y la acción individual. El primer ejemplo que puedo pensar de que cuando tuve iniciativa fue cuando tenía 12 años. Eh, yo no sabía en ese momento lo que estaba haciendo y la importancia de lo que estaba haciendo, pero en esa época aprendí a programar. Eh, cayó en mis manos una computadora eh, y un libro de programación en BASIC. Y hubo gente que me ayudó, un tío que, que en paz descanse, el tío Jorge. Eh, él era pionero de la computación en México y él me enseñó... Me ayudó mucho. Los fines de semana íbamos a su casa y antes de que mi papá y él tuvieran sus cervezas, eh, nos poníamos en la computadora un rato a programar. Y creo que algo importante fue que como niño, a los 12 años, eh, aprendí no solamente a jugar con la computadora, sino a crear mis propios juegos eh, a través de la programación. La verdad es que después lo olvidé un poco y yo creo que fui a hacer cosas más que hacen los adolescentes. El siguiente punto de iniciativa, y voy a regresar a esa parte de la programación, porque creo que es importante. Otra iniciativa que creo que, que tuve sin que nadie me pidiera y que al final creo que tuvo efectos también muy, muy importantes. Cuando tenía 18 años con un muy buen amigo, eh, mi amigo Luis, que después estudiara ingeniería ahí en, en la unidad de también, de la UAM. Decidimos comprar un coche muy viejo, un bocho, desarmarlo con la ayuda de un tío que era mecánico, que es mecánico y que nos ayudó mucho en eso. Durante un año lo desarmamos y lo volvimos a armar como un tubular. Y fue una experiencia también de aprendizaje impresionante. Eh, esas dos cosas creo que, des, inclusive antes de entrar a la UAM, esas dos cosas ya me habían preparado sin que yo lo supiera para lo que vendría después. En la UAM, eh, dos grupos fundamentales para mí. Uno fue el del profesor Fernando Schulz que lo considero mi mentor. Él sigue dando clases en la UAM Azcapotzalco en diseño. Y él creó, de hecho yo fui parte del primer grupo del PROMDIA, del Programa Multidisciplinar de Diseño y Artesanías, que sigue hasta la fecha y con mucho orgullo, me, tengo mucho, mucho orgullo y me da mucha felicidad ver que sigue ese grupo, porque nosotros fuimos el primer grupo que, que viajamos a, a comunidades indígenas eh, remotas en México <coughs> y aprendimos muchísimo de esa experiencia otra vez, más allá de cualquier UEA y de cualquier objetivo de aprendizaje y de cualquier calificación. Y el otro grupo fue un grupo eh, con el doctor Javier Covarrubias y con Luis Bozano, también Germán López, que en paz descanse, era parte de ese grupo, y varios más, el Centro del Placer. El Centro del Placer, un laboratorio, un salón, eh, ahí en del taller de textiles en aquella época. Eh, había otros grupos también, había eh, el doctor... Jorge Sánchez de Antoñano también estaba haciendo cosas muy interesantes en aquella época y, y sé que sigue, y había, había otros profesores haciendo control numérico, había, en fin, lo que quiero decirles es que había gente, profesores y habíamos alumnos con mucha iniciativa, haciendo muchas cosas, más allá de la puntitis que luego hay en las universidades por, los, por el avance de, de los profesores en sus carreras académicas, más allá de obtener una buena nota o no, eh, yo como, como integrante del Centro del Placer, más de dos años, casi tres años, eh, pasé muchas noches en vela con, con mis compañeros, explorando con el software y con el hardware, eh, divirtiéndonos sin obtener un pago eh, más que el aprendizaje. Y, y creo que todo eso, desde, desde cuando tenía 12 años aprendí a programar, la, a armar el coche, eh, ser parte del Centro del Placer, del Promdiam, son para mí ejemplos muy, muy claros que en su momento yo hacía por iniciativa y que en el largo plazo han, me han rendido muchísimos frutos Igual y no son cosas que puedo poner en mi currículum o que, o que pueden ver en, un, en, una, en una página web formal de la universidad. Son vivencias y son experiencias y son aprendizajes y yo les recomendaría que buscaran los suyos que buscaran sus grupos, que buscaran sus, sus amigos, sus colegas, sus, sus eh, aliados, y, y que tuvieran iniciativa y que se ayuden unos a otros. Eh, yo había estudiado inglés en la primaria, pero realmente cuando salí de la universidad me di cuenta que iba a ser muy importante para mí el mejorar mi inglés y el, el realmente hablarlo bien. Entonces me compré, eh, en aquella época eran cassettes, me parece, que vendían en los puestos de revistas para, para practicar el inglés. Ahora hay muchos recursos en línea, eh, cuando estudié el doctorado empecé, retomé otra vez eh, la cuestión de programación, <coughs> me inscribí en varios cursos de programación, no me gustaron, no entendía, eh, sentía que, que no podía, pero otra vez nos organizamos un grupo de estudiantes de posgrado, nos reuníamos cada miércoles o cada jueves, este, un par de horas, y unos a otros nos ayudábamos, y así fue como realmente dominé el asunto de la programación, que se ha convertido clave para mí en mi práctica eh, académica, profesional y, y, y creativa. Es parte de mi, de, mi herramienta, de, de mi caja de herramientas creativa la programación. Eh, eso es todo lo que quisiera compartirles hoy, me encantaría eh, poder intercambiar más ideas con ustedes. Eh, voy a poner mi correo electrónico aquí y mi página web para quien quiera contactarme. Eh, obviamente las presiones del día a día hacen a veces difícil contestar muy rápido, pero, pero busquen ayuda, muestren iniciativa, tengan motivación eh, y, y el mundo les va a ayudar. La gente les va a ayudar, las oportunidades se les van a presentar. Yo creo que después de 10 y 20 años eh, y más, se van a, van a voltear para atrás y van a ver que han tenido mucha suerte. Así es como yo siento que, que ha sido para mí. Siento que he tenido muchísima suerte en, en oportunidades que se me han presentado. Pero la otra parte de eso es que pues hay que estar preparados y hay que tener iniciativa y hay que buscar esas oportunidades y hay que responder a esas oportunidades. Y pues cada vez está más competido el, el mundo. Y bueno, ojalá que pongan en práctica lo que aprenden también eh, para ayudar a los demás. Eh, yo creo que como estudiantes de la UAM eso siempre lo tenemos muy presente, el, el, la situación social eh, de México y cómo nosotros con lo que recibimos en la universidad podemos contribuir a, a hacer el mundo mejor y no solamente ver fines eh, personales, de ganancia personal, sino ayudar a otros, impulsarlos y, y tener un efecto positivo. Ese es todo mi mensaje, disfruten el evento y que tengan muy buen día. Gracias.